Muy buenas noches, Shalom, Shanti, Namaste. bienvenidos a Camino Amarillo, el programa sobre espiritualidad, vida sana y conciencia, el lugar para hablar de las cosas que de verdad importan. Soy Mariana Strava y les doy la bienvenida a este espacio. Recuerda que Camino Amarillo es tuyo, aporta y enriquecelo, haciéndonos llegar tus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, arroba mariancamino7, aquí en Facebook, donde estás viendo esta transmisión en vivo, en, nuestra, en nuestro canal de YouTube, también, Camino Amarillo, donde... Te puedes suscribir, darle like a todos los videos y ponerle campanita para que te avise cuando transmitamos en vivo. Y nuestra página web caminoamarillo.net eh, les, les aviso, ya, ya lo puse por ahí en la página, que vamos a tener un concierto increíble de cantos eh, devocionales, de, de, de mantras con la Shanti Kirtan Band en la cual yo participo, en, en Valle de Bravo. En la gran estupa eh, Bond de la Paz. Entonces, este es un donativo de 50 pesos, es nada. Está increíble. Eh, es el 5 de febrero a las 12. Eh, si quieren, en, en Shanti Kirtan Band en, en, en Instagram, ahí pueden entrar y ver toda la información. Bueno, pues ahí los esperamos, les, les va a encantar. De, dense una escapada, porque además el lugar es un bosque precioso, mágico. Pero bueno, ya, ya está hecha la invitación. Y hoy tengo el gusto de recibir a Ann Ayatzin, maestra canalizadora y contactada. Ahorita me platicas por qué contactada y todo esto me, me llamó la atención. Déjame presentarte, Ann Ayatzin. Primero, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, eh, Ann Ayatzin es fundadora de Trascender Escuela, eh, Centro y Comunidad para el Despertar de Conciencia. Con 15 años impartiendo talleres, retiros, conferencias, terapias, sanaciones encaminadas a la evolución. Desde 1900, eh, desde 2009 es traductora y internacional en viajes místicos en lugares energéticos planetarios como Perú y Zona Maya, que ya haremos un viaje a Perú. esténse pendientes. Ya, nada más que pase lo del COVID, que ya termina la pandemia, vamos a organizar algo a Perú. Así que muy, muy pendientes. Eh, consultora organizacional de programas de alto impacto, y es autora de Quantum Numerology, eh, que es una metodología de autoconocimiento con aplicaciones en lo personal, familiar, laboral y profesional. Pues otra vez, muchas gracias, Ana Yatsin, también es hija de Tony Vázquez, no podemos dejar de, de mencionarlo, me da muchísimo gusto que estés acá. Y hoy tenemos un tema interesante, porque bueno, además de hablar de numerología, que daremos una ya hemos hablado acá por supuesto de numerología algunas veces pero me gustaría que volviéramos a dar un, una pequeña introdu, eh, introducción de qué se trata este, este arte esta ciencia esta disciplina ancestral eh, y luego entrar en este tema de lo que nos la numerología de este, de este año 2022 nos revela cuáles cuál es el, eh, lo, lo que los pronósticos eh, que, que nos que nos separan los números de este año 2022. Entonces, bueno, Ana sin primero, eh, ¿por qué contactada? Platícame. Bueno, pues, eh, mira, es, es una larga historia, pero en el 2012, Natlio eh, nos contactó, de hecho, a cuatro personas para un programa que se llamó Los Elegidos, y nos entrevistaron precisamente poco antes de lo que fue el 21 de diciembre del 2012, salió... Entre en septiembre y octubre Esta um, serie de nativo Que se llamó Los Elegidos ah. Y precisamente pues, hicimos la grabación eh, En las luminarias Donde está el disco solar de México Y bueno pues obviamente Pues por eh, Muchas de las cuestiones que yo ya había manejado En, en Perú Y aquí mismo en México hace mucho tiempo hablé del disco solar eh, Realizado entrenamientos Para contactar a tu ser cósmico Entonces sí. Pues, eh, para mí es, es una cuestión de eh, ser semilla estelar, o sea, mi, mi conexión cósmica siempre ha estado. Sí. Y tengo eh, más de 20 años de compartirlo, de hecho, está eh, memorias, eh, recuerdos, experiencias, eh, dilocaciones, sanación cósmica, tengo toda una instrucción que de hecho este nuevo le voy a lanzar en vivo, los retiros para hacer sanación cósmica, entonces, para mí es, es eh, memorias, y bueno, pues contacto eh, con diferentes eh, razas estelares de luz que siempre han ayudado a la humanidad, siempre han estado aquí, Ajá. y bueno, pues mucho de eso lo, lo comparto en mi instrucción. Ah, ok, ok. Y, en, y bueno, nada más por mencionar, ahorita ya nos vamos a numerología, pero nada más por mencionar este tema eh, de Perú, ahí es un, un, un sitio casi casi de, de, de, de aterrizaje, de... de, de bueno, de, de, de contacto muy muy especial, ¿no? Con, con, con la vida extraterrestre. Totalmente. De hecho, México no le piden nada a Perú. También México y Perú son eh, dos lugares, eh, dos países que ancestralmente siempre han tenido eh, contacto extraterrestre. De hecho, Don Alejandro, que es el actual líder eh, maya, que está en Guatemala, pero bueno, es líder maya, él siempre ha dicho, pues los ancestros que vinieron a Jito, a Tenochtitlan, con los mayas. Los seres de Sirio siempre han sido los maestros, eh, pues, de toda la humanidad. Siempre han estado en, en todas, todas las culturas ancestrales de luz, de iluminación, en todas estuvieron afirmado por él. Y bueno, pues, eh, eh, per, eh, México, Palenque es el décimo chakra planetario, okay. Pachupicho, Perú, el onceavo, y Lago Titicaca, que está en Bolivia. Bueno, comparte Perú y Bolivia, pero el lado donde está el disco solar en el Lago Titicaca, es el lado de Bolivia. Entonces ahí está el doceavo y último chakra planetario, así que esa es, esa es la wow. conexión, y bueno, si quieren saber un poco más el noveno, pues es mucho hasta California, así que es toda la luz de América, ah, qué Y los cuatro chakras planetarios están en América. Guau, wow. y ahí es donde se está encaminando la energía ahora, ¿no? La conciencia planetaria. Totalmente, totalmente, okay. la Kundalini planetaria desde que salió el Dalai Lama del, del Tíbet, eh, por allá por los finales de los 30, 40, se movió, una, es una larga historia, pero la Kundalini planetaria se movió, eh, ahora está en, precisamente en la Titicaca Perú y ahora es femenina, y para los próximos casi 13 mil años, el siguiente ciclo es femenino, así que ya estamos en la nueva energía, cuando hablamos de nueva energía, estamos hablando de la energía femenina y de que eh, la Kundalini ya no está en el Tíbet y ya no es masculina, ya no es la influencia Tíbet-India, ahora está en Sudamérica y es, eh, pues, la influencia es eh, femenina, la energía es femenina, los códigos son femeninos y ya estamos en la nueva energía que es esa frecuencia. Ah, ahora, bueno, ya, ya haremos un, un programa específicamente sobre eso. Y, claro. y de veras vamos a organizar un viaje, así que esténse bien, bien pendientes. Oye, eh, Ana Yatsin, eh, a ver, primero danos nada más una pequeña, un pequeño recordatorio o un pequeño, una pequeña introducción a los que no conocen del tema. ¿Qué que, que es la numerología? Eh, eh, que eh, evidentemente estudia los números, pero, pero explícanos de qué forma... Y, y, ¿Y cómo nos conecta con nuestra conciencia eh, interna? Sí, mira, en primer lugar tenemos que considerar, o más bien recordar, que la numerología es ciencia. De hecho, es la ciencia más antigua a nivel planetario. Es una ciencia que actualmente le dan 4.000 años, pero es mucho más antigua que 4.000 años, pero es la ciencia más antigua. Los últimos que hablaron de la numerología fueron los griegos, entonces. Tenemos a un Platón que decía, la numerología es el conocimiento, es el conocimiento en sí mismo, es el conocimiento de sí mismo. O sea, le da la total atribución a la numerología, el conocimiento del universo. Todos los grandes maestros los griegos, Sócrates, Aristóteles, Platón, Pitágoras, todos enseñaban numerología antes que cualquier otra cosa. Y hoy en día hay una convergencia entre la sabiduría ancestral. Eh, de, de todas las corrientes antiguas y la actual ciencia moderna, especialmente la física cuántica. Eh, tenemos a Stephen Hawking, uno de los grandes científicos, que por cierto tiró abajo la teoría de Einstein, es considerado más el más grande científico moderno actual. Él ya, él ya falleció, pero él escribió varios libros y uno de sus libros se llama Dios es un número. Entonces. Mm, mm. La, la sabiduría ancestral y la ciencia moderna están de acuerdo en que la numerología es el entendimiento del universo es una ciencia y también es importante ahora comprender que es un lenguaje Ajá. Okay. un lenguaje como la geometría como eh, la luz, como el sonido la música, entonces es un lenguaje que de hecho todo ser humano debería tener esa instrucción y debería entenderlo porque si es el lenguaje del universo, es el lenguaje de la biología, Ajá. es el lenguaje de lo que la, la psicología llama el inconsciente, okay. es el lenguaje del alma, es el lenguaje del ser. Entonces, es un lenguaje que siempre está ahí, eh, mucha gente ya lo está viendo en lo que le llaman las sincronías, empiezan a ver números, números, números repetidos, Ajá. los patrones numéricos, mucha gente ya lo está viendo, que es parte del despertar de conciencia, empezar a ver estos números, porque todos los seres, en todas las conciencias hablan esos números, entonces es el lenguaje básico, primordial, universal, y pues está en todas las ciencias, entonces eso es el entendimiento inicial y esencial eh, de, de qué es la numerología. Ok, eh, eh, digo, para, para apoyar o, o, o eh, ilustrar esto que dices, bueno, al final de cuentas, eh, por ejemplo, el alfabeto hebreo, cada letra tiene una, un valor numérico y cada letra es un nombre de Dios, entonces ahí, ahí viene como, como sintetizado todo esto que has dicho, hablando de, de este alfabeto nada ¿no? más, ¿no? Así es, de hecho hay, hay cosas interesantes al respecto porque las 22 letras o las 22 frecuencias, eh, pues están en muchas eh, corrientes antiguas, por ejemplo, el leaching también son 22 frecuencias, ajá, de hecho, el ADN, de hecho, son 22 frecuencias también. Ajá. Entonces, el 22, que este año es 2022, por cierto, sí. eh, pues es, es una frecuencia que está en los lenguajes antiguos. De hecho, eh, Drúmbalo Mekisedec mostró en el tetraedro que el, eh, la triple imagen de, de, de los triángulos de esa pirámide un, en un lado reflejaba el lenguaje hebreo, en otro el griego y el otro el latín. Y todos tienen exactamente la misma frecuencia. Wow. Entonces, y 22, pues este año es 2022, 22 es un número maestro. Okay. Está okay. en nuestro ADN y, eh, y no es casualidad, y está en, en, en, en la frecuencia, que es el número maestro de manifestación en plano físico. Ah. Esa es la frecuencia del 22. Ok, a ver, pero entonces, eh, de, eh, dinos, de, ¿de qué energía venimos? Venimos del 20, 2021 y hacia y, y estamos entrando en la del 22. ¿Qué, ¿Cómo fue la del 21? Y, y bueno, y entendiendo que además venimos de, del 20, que fue todo el tema de la pandemia, todo el tema del coronavirus. Entonces, a ver, da, danos como una, una breve historia de, de, de qué nos trae a este 2022, qué energía y qué conciencia. Claro, eh, do, 2021, bueno, la, la base es la misma, 20, pero cuando hablamos del 21, eh, 2 y 1 suman 3, sí. entonces 3 es un número de, eh, de creatividad, de expresión, de comunicación, y no es casualidad que todo el tema del 2021 fue el tema de la comunicación y la expresión, la censura que de los medios la desinformación, el caos en información, porque ese, ese año fue de tres, de frecuencia tres, entonces se manifestó profundamente eh, digo, obviamente también a nivel personal luego tres es un número fue un número, eh, tres es eh, creativo, mucha creatividad entonces, digo, tú puedes canalizar la creatividad hacia expresiones negativas, pero claro. es un número de expresión, entonces eso fue la frecuencia eh, tres eh, creatividad, expresión, eh, y también tal es la es, es el, el triángulo, la pirámide, o sea, la búsqueda de la integración. Entonces, la eh, polaridad manifestada y el tres es la búsqueda de la integridad, de hecho, de integración. Entonces, en esa búsqueda de integración, por ejemplo, en el plano empresarial, lo que podemos ver es monopolios no queda okay. o ni uno ni otro. Monopolio, ese es el la expresión negativa del tres, o sea, se integra todo y solo hay una opción. Okay, <risa> entonces okay. vimos, vimos mucho en tres, en esa búsqueda de integración, ni blanco, ni negro, sino eh, integrar, ¿y qué hace el blanco y el negro? Pues suma gris, pero entonces gris se vuelve algo totalitario, algo dictatorial, algo, ya no hay otra opción, porque se desaparecen las opciones. Y eso pasó en, todo lo, en, en todos los ámbitos el, el, el año pasado. En tres. Ahora estamos pasando al, al 2022, y 2022 lo, lo podemos entender, eh, les explico como esta metáfora, como un viaje evolutivo. Entonces tenemos el 2, partimos del 2, ¿qué es el 2? Total dualidad. Que el 2 obviamente lo vimos en el año pasado, o sea, o estás del lado de los blancos o estás del lado del negros. Total dualidad en todos los, los aspectos. Bueno, esa polarización no se va a ir al contrario, se va a magnificar. <risa> ok. Entonces, porque es doble dos? No, el primer dos del 2020. Ah, estamos hablando por total partes, dualidad. ok. Ajá, Sí, sí, dos, total dualidad. Blancos, negros, mujeres contra hombres, blancos contra negros etc. La total polarización. Vacunados dualidad? contra no vacunados. Exactamente, la total polarización de cualquier tema en el aspecto de la vida humana y ya no estamos viendo es una radicalización una polarización eh, total entonces tenemos ese dos luego tenemos el cero que es el cero el cero en eh, el aspecto el, el cero es el colapso Ajá, el vaciarse el, el, la crisis, el punto cero, entonces en el aspecto más negativo el cero, pues es todo lo que se está cayendo, todos los sistemas se están derrumbando, la matriz se está cayendo, entonces el cero es, las cosas venían así y ya no son así, ¡Pum! se derrumbó, se cayó, se colapsó, está bloqueada y eh, pues tiene que derrumbarse el, el, el sistema para emerger algo muy diferente. Claro. Entonces uh -huh. el cero. en el aspecto más positivo es la posibilidad, de, de vaciarse, la posibilidad de hacer esa transición. Ajá, entonces, es, de hecho es algo muy bueno porque, aunque en el plano físico parezca como que todo se está colapsando en realidad, cosas arcaicas, eh, viejos sistemas, todo ya está derrumbando, entonces, y va a continuar derrumbando, porque el, el, el 20 sigue. Eh, pero si tú lo comprendes, es una posibilidad de vaciar, de liberar, sí, claro. y de pasar a algo nuevo, de cambiar. De hacer espacio. Y, Ajá. entonces, y, y después la segunda parte 22 que es, es una parte magnífica, el 22 pues es un número maestro entonces, eh, eh, pero tiene dos, dos partes el, el 22, si estás en el 22, es 11 por 2 22, entonces, ¿qué es 22? una maestría en este plano quiere es decir que si tú ya eh, viviste el 11, que es una maestría espiritual ajá, interna tú estás en tu... comprendes que tu paz es interior, tu armonía es interior, la salud es adentro, mental, emocional, energética, todo lo puedes proyectar afuera. Eso es el 22, la maestría de manifestación en plano físico. Pero la, no, no todo el mundo va a estar en 22, eso es lo ideal y es el gran potencial de este año, alcanzar el 22, ajá porque todo el mundo habla de crear y de manifestar. Bueno, pues este año es de creación y de manifestación... Y la otra parte del 22, eh, si sumas dos y dos, ¿qué es? 4 ¿Y qué es 4. 4 es el número del orden, de la planeación y de los negocios en plano físico, del, de la organización, de los proyectos en plano físico. Entonces, es un año totalmente eh, físico, o sea, de, de enfocarse y de asentar proyectos en el plano físico. Okay. Entonces... Esa es, esa es la energía eh, eh, en, en lo más mundano y en lo más espiritual, pues, la, la frecuencia de, de está en la frecuencia del 22, que son nuevas creaciones, pero colectivas, ajá, no individuales, esto es 11. 22 okay. es eh, la manada de las águilas burlando juntas, mm. proyectos colectivos de conciencias que vibran igual, por eso... Es muy importante haber pasado por el cero y haberse desconectado, haberse desanclado, quitar anclas para poder volar con la manada, con los iguales y manifestar nuevas creaciones. No puedes elevarte si estás pesando y traes anclas. Ajá. Ajá. Eso es... El 2022. Ok. Oye, a ver, decías que es la manifestación de la dualidad en pleno, ¿no? Y, y ah, esto, sí. digamos, ya sabemos que no hay nada ni positivo ni negativo, pero la, la, esta, esta noción de dualidad nos ha llevado a la separación en muchos, en muchos ámbitos, en, en, en, en la conciencia planetaria. Esto, esto nos va a llevar a más separar... Es que si dices que es como... Como que no, si es la dualidad, entonces nos llevaría más, a más separación, o, o, o, pero al mismo tiempo es esta conciencia de, de, de manada, ¿no? de, de, de, de, de, de grupo, de, de humanidad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo interpretamos ahí esta parte que, que un poco se podría contradecir? Claro, es, es, es la paradoja que se arruina porque ya estamos en el no tiempo, entonces ya estamos en la conciencia. De hecho, desde el año 2020 ya estamos en la conciencia. Y la conciencia es la, la unificación de todas las dualidades. Ajá. Okay. Entonces, eh, por especial 2022 lo podemos entender. O sea, de hecho, la separación ya ocurrió. O sea, hay dos realidades. Las personas que están en plena dualidad y van a seguir en dualidad. Okay. Y no comprenden esa dualidad. Las personas que cruzaron y ya integraron esa dualidad. Entonces, realmente hay... Tres estados evolutivos de la humanidad en este momento. Ah. O estás dormido, estás despertando o ya estás en conciencia. Uh -huh. Y esto es lo que nos fija en 2022. O sea, uh -huh. va a ser un año donde definitivamente estás en alguna de esas tres posturas. Y yo se los explico de esta forma. Imagínense una tormenta. Está la tormenta, está el huracán. Entonces, tú puedes estar en el huracán, esto es el dos: en la tormenta, en el drama, en el caos, en el miedo, okay. Estás en plena tormenta. El cero, estás en el ojo del huracán. ¿Qué es el ojo del huracán? Todo uno sabe el ojo del huracán, es paz perfecta. Tú no estás en el ojo del huracán, te salvas, ahí no pasa nada, es la calma, ¿no? Exacto, pero no pasa nada, ni bueno, ni malo, ni nada, ni Exacto, frío, ni calor. Punto, neutro, punto cero, eso es el cero. Y luego el 22, no está ni en el huracán, ni en el centro del huracán, sino volando arriba como águilas, las águilas las vuelan encima de las tormentas. Entonces, el 2022 son tres posiciones en las cuales puedes estar con respecto a la realidad y es un año totalmente cuántico. Estás en la tormenta, en el ojo del huracán, o volando como águilas solares por encima y viendo todo el panorama además, que las águilas ven los detalles y ven el, la, la big picture, o sea, el panorama general, y estás por encima de las tormentas y eso es la maestría, estar ya haber integrado la dualidad, estar en conciencia y estar por encima de las tormentas porque tú estás creando tu realidad, y sí, ahí llueve, pero tú no estás, ahí estás, sí. encima de la tormenta. Estas son las tres realidades, y eso es, 2022 es un año totalmente cuántico. ¿Y cuántico en qué sentido lo dices? ¿En este potencial creativo de posibilidades? En, en el primero, que no solo hay una realidad, sino tres. Ah, okay. tal cual, o estás en la tormenta, estás en el centro de la tormenta o estás por encima de la tormenta y al haber tres realidades entonces tu percepción de la realidad es distinta porque qué dice la física cuántica, el observador crea la realidad uh -huh, uh -huh. crea la realidad, entonces qué es la realidad, tu percepción, tu observación entonces estás en tres posiciones, cuánticos a partir de ahí y en segundo lugar, sí, cuántico, porque hay nuevas posibilidades, las potencial, los potencialidades que vienen, que vienen desde el año pasado, desde ese 3, que es creación, comunicación, expresión, pues este año suben al nivel de 22, que es una expresión eh, desde una conciencia maestra, quiere decir que esas creaciones vienen cosas muy nuevas, manifestaciones muy nuevas, que pueden ser eh, profundamente evolutivas, si es que están en conciencia desde la conciencia son potenciales nuevos. Hay nuevas hay muy, en todas las áreas: en la ciencia, eh, en la medicina, en, eh, en la filosofía, en el, en el deporte, en el arte. Vienen nuevas creaciones y, y cosas, experiencias que, que nunca ha vivido el homenaje, por cierto, en, en ninguna era. Y eso trae 22 sí. nuevos potenciales. Pero cierto, poten si hay conciencia, estos potenciales se van a ocupar para evolucionar con okay. ah. vibraciones muy altas y eh, si no hay conciencia pues se ocupan para lo contrario pero eh, esa, es, esa es la elección por eso estamos en un año de conciencia plena porque si no no habría libertad de Dios si no puedes elegir entonces viene un desafío muy fuerte para la humanidad eh, de elegir o sea eh, yo elijo mi realidad yo creo mi realidad que es eh, lo que toda la humanidad siempre ha anhelado, crear su realidad, y este es un año de creación. Okay. Bueno. ok, Pero igual si tenemos miedo, podemos estar creando cosas muy caóticas, por eso es que solamente si está uno en conciencia, pues eh, puede uno crear esas cosas, y todo va a coexistir, estas tres realidades van a coexistir. Van a coexistir, ok, ahora... Eh, de qué depende, acabas de decir que es una elección, ¿no? Y el libre albedrío y decir en qué, en qué momento quiero estar, pero también depende de si ya te tuvimos ese despertar, porque si no tenemos, si seguimos dormidos no hay posibilidad de elegir nada. ¿Cómo, sí. ¿cómo de, de, de qué depende este el, el que el que la, eh, haya un sector de la humanidad dormido y otro no? O sea, ¿qué, qué cuál sería la ¿Y, ¿Y qué va a pasar? O sea, hay, hay como un, un tema de, de que estemos destinados, bueno, se, se dice que todos estamos destinados a despertar tarde o temprano, ¿no? Así es. Así pero, es ¿y qué, pero, ¿qué pasa con esos que todavía duermen? Pues por eso es el 2, el 0 y el 22, pues van a estar en dos en plena dualidad. Y, y precisamente ese pendulazo en el que estar en el extrema dualidad, en algún momento pues tienen que irse al otro lado para integrar, porque cuando tú te polarizas, te vacías de, un, de una parte, o sea, te polarizas Y esa misma polarización te hace buscar eso que te hace falta. Entonces, eh, para todas las almas que están polarizadas, al irte a un extremo pues te vacías de lo otro porque te falta, es más, tu lucha va contra lo otro, entonces te falta y en el fondo el alma busca integrarse porque la gran máquina es integrar la dualidad claro. entonces eh, eh, aunque tú vivas la dualidad pues de, no, nada es para siempre, como dicen los budistas nada es para siempre y nada es permanente entonces la misma energía te da el pendulazo y entonces pues te vas para el otro lado porque nadie puede estar permanentemente en la dualidad o sea, eh, finalmente eh, eh, se da el pendulazo y entonces integras y en algún momento eh, eh, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente ¿qué es lo que pasa? Eh, el ser humano se cansa de sufrir. Cuando te cansas mm. de sufrir ese es el inicio de tu despertar. Cuando te cansas de sufrir y okay. quieres sufrir esa polaridad, estar en un extremo luchando contra el opuesto creyendo que tú tienes la verdad y, verdad y que tú y que ese lado es el único. Entonces desacreditas al otro lado, pero entonces te fragmentas porque ese otro lado es tú, es tuyo, y estás fragmentado o fragmentado. Entonces, finalmente, eh, eh, el, el extremo polar ya no es algo malo o negativo, eh, desde el punto de vista de las almas, pues es la exploración de, de ese otro aspecto que no has comprendido, y eh, finalmente va a ocurrir una integración, algunos van más lento, pero pues finalmente todas las almas tienen que integrar la dualidad, porque eso se trata de esta escuela, de integrar la dualidad, porque la gran alquimia es unir la dualidad, Entonces, todas las almas de todas formas eh, lo van a hacer, pero hay algo muy claro, pues si no es tu conflicto y no es tu lucha, pues quítate de ahí, no es tu tormenta. Claro. Ok, ok. Pero al final de cuentas, si estamos en un periodo de, de, de, man, de digamos, de, de, de, de, de, de ser grupo, pues todas las tormentas serían de todos, ¿no? ¿O no? Desde el punto de vista de la física cuántica, es eh, tu tormenta si es tu creación, si no es tu creación, no es tu tormenta, elevate como el águila y obsérvala, pero no es tu creación. Ok, ok, de acuerdo. Ahora, eh, en términos eh, de eh, así ma muy aterrizados, de, ahora sí que de, de, de la realidad mundana, ¿qué podríamos esperar del 22 en este sentido, con estas tres realidades que van a estar coexistiendo, con esta, con, con, con estos que despertaron, con estos que están en el proceso y estos que están totalmente dormidos? ¿Cómo podríamos esperar un año de, de qué, de con qué características? Pues mira, eh, va a ser un año mucho más fuerte que el 2020 y mucho más fuerte que el 2021. ¿Fuerte en eh, qué sentido? Bueno, porque hay más conciencia, de hecho, eh, en 2022 va a haber muchísima más conciencia, de hecho, eh, aunque no lo veamos o no lo creamos, sobre todo no lo creemos, eh, en el 2020 hubo más conciencia que en el 2020, y en el 2022 hay todavía más conciencia okay. que en los últimos dos años, Entonces, la conciencia va creciendo, y, y lo que pasa es que solo existe la luz, la oscuridad no es lo opuesto a la luz, la oscuridad es la ausencia de la luz, o sea, es el sol y no hay un antisol, ¿verdad? Solo hay un sol, Entonces, cuando el sol irradia e irradia más fuerte, pues alumbra más las zonas oscuras, pero solo existe la luz y... La luz alumbra, la oscuridad que no es una fuerza opu opuesta ni antagónica, es la ausencia de luz. Entonces, al irradiar más conciencia, pues alumbra a toda la humanidad y eso eh, va a ser muy bueno porque eh, el drama de las, de las eh, personas o de las almas que están en fuerte drama, en fuerte crisis lo que ven, lo que van a percibir con mayor luz, eh, eh, con mayor conciencia, que estoy a la humanidad misma, por cierto, porque es la conciencia de la humanidad, no es algo que viene de fuera, uh -huh. eh, es eh, ver más posibilidades, van a ver posibilidades que antes no veían, entonces ver soluciones y es realmente algo, o sea, vienen nuevas soluciones para resolver eh, crisis en, en todos los aspectos okay. sociales, culturales, ecológicos. Entonces, esta luz de la conciencia, sí, pues es que si, sea, si, si uno está en dualidad, dices, uy, qué malo que ya mostraron este problema, no, pues más bien qué bueno que ya salió a la luz, la verdad, right. ya se está iluminando y ahora podemos decidir o ver lo que antes no veíamos. Entonces, pues va a ser un, un año de si hay más conciencia, pues hay más luz iluminando lo oscuro. Pero si tú estás en dualidad, pues lo tomas como algo malo. Uy, ya nos enteramos de esto. Uy, no estás en conciencia y dices, wow, qué bueno que esto. Finalmente salió, estaba oculto, rechazado, negado, la sombra del inconsciente colectivo uh -huh. de la humanidad. Claro. Ahora emerge y podemos hacer algo para resolverlos y dejar y pretender de no verlo y que no existe. Entonces, ahí entra el libro del y ahí entra el empoderamiento de la humanidad para resolver esas cosas que milenariamente han estado aquí porque al menos es algo reciente, son cosas antiquísimas, que los tomábamos por hecho, así es la vida así es el ser humano, así son las relaciones, y no, ahora tenemos la posibilidad de elegir algo distinto, algo ah, no, que realmente sí sea benéfico, armónico y equilibrado para la humanidad y para las naturales entonces, eh, por eso pues vuelvo a recalcar la diferencia, está donde estás parado claro, o sea, claro. No, todo lo vas a ver porque la realidad ahí está pero la realidad es percepción. Entonces, ¿cómo vas a percibir eso? Pues vas a reaccionar de esa forma. Entonces, eh, es, es, es, eh, por eso es un año cuántico y muy expansivo. De hecho, vienen nuevos potenciales, vienen nuevas creaciones. Eh, pero bueno, eso no quita que si tú estás en el 2 dormido o dormida, radicalizado, pues lo, va, lo tomes como algo negativo. Sin embargo, en términos de evolución, eh, todo lo que está pasando, va, es creciendo, todo suma, todo suma, por ahí hay el pensamiento metafísico, la máxima metafísica dice, la luz trabaja para la luz y la oscuridad también. okay <risa> claro, claro, porque al final, como decía, la oscuridad no existe, entonces, ¿Sí entonces, bueno. Oye, Ana Yatsin, eh, ahora, hay, ah, finalmente sabemos, eh, el, eh, toda esta conciencia ha creado un, un gran sistema, que, que no le está gustando que sus estructuras desaparezcan, porque es una pérdida de poder. ¿Qué podemos esperar en este sentido de este sistema que se rehúsa a morir y que se rehúsa a soltar el poder? Claro, eh, va a seguir colapsando. Es una lucha que no va a ganar ninguna. Va a seguir colapsando hasta caer y va a emerger algo nuevo. Entonces... Eh, si tú estás pues dentro de la tormenta pues vas a sufrir, entonces mejor hacerse un lado, porque de todas formas estamos en el fin del Cali Yuga a 30 años del fin del ciclo de este Gran Cali Yuga y al fin de estamos en la quinta era solar y al fin de cada ciclo todo se derrumba todo se, eh, porque se, se renueva ajá, entonces es como el ave fénix que se entrega al fuego y renace, para quienes ya lo no comprendieron pues eh, como dicen los budistas, nada es para siempre, eh, la mente humana se aferra, no le gusta el cambio, pero finalmente eh, lo que yo siempre les pregunto es, bueno, ¿realmente eras eras pleno, eras plena? Eh, Uf, uh, estaba súper iluminado y esto era magnífico, no, pues cuál es el problema? Morir? <risa> dejarlo morir? <risa> O sea, realmente, ¿qué, ¿qué estás defendiendo? Estás defendiendo tu miseria, tu sufrimiento, tus enfermedades, tu colapso, es absurdo, porque nada de lo que hay ahorita realmente, pues ya podemos ver todos los desequilibrios de la humanidad, todos los colapsos, entonces, eh, la, la humanidad está en colapso en absolutamente todo porque está en esa, eh, es, es una pérdida, sí es un dejar morir y el ego siempre lo va a entender como algo negativo. Pero el alma, eso vino a transformar, a evolucionar, y eso significa soltar, liberar, dejar morir, porque ¿qué es el sanar? Soltar y liberar, y vaciarse y venga lo nuevo. Entonces, no puedo decir venga lo nuevo y me aferro a lo viejo. Entonces, eso, y eso sí es un anhelo del alma. El alma profundamente, cualquier persona lo anhela: quiero algo nuevo en mi vida, quiero algo diferente. Pues sí pero sabes que hay que entregarlo, hay que entregar pues lo que ya no te sirve y ese pequeño detalle de honestidad en cada ser humano pues es la, la, la otra pauta clave después de cansarse de sufrir, esa, esa cuestión de honestidad, es de decir, bueno ya ve realmente esto me sirve en mi vida y por qué estoy luchando por retener esto entonces esa es la entrega real y el segundo paso para realmente empezar a despertar la conciencia es decir, ya me cansé de sufrir y lo entrego Claro, y ya, bueno, entonces, pues sí, en ese en eso que va a emerger en el 2022, porque hay mayor luz y mayor conciencia, mucha más gente va a decir, pues, ¿qué, ¿para qué estoy luchando? ¿Cuál es mi lucha? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué estoy defendiendo? Pues el ego siempre defiende la dualidad. Entonces, mucha más gente pues va a despertar. El despertar ya es inminente y es una bola de nieve, ya no hay forma de pararlo y solamente va para adelante, y es eh, solamente cambiar nuestra pretensión y decir, uy, qué malo que esto está cayendo uy, qué bueno que está cayendo, porque si vemos la historia de la humanidad realmente era obvio que esto iba a pasar en algún momento en todos los sentidos, económicamente políticamente, culturalmente eh, el, el, el caos y el conflicto para renacer es, es histórico, es ancestral siempre ha ocurrido y es eh, estamos en ese momento de nuevo otra vez, solo que ahora con una conciencia que nunca hemos tenido en ninguna era porque uh -huh. pues, los aprendizajes se suman a uh -huh. <ríe> la ley de causa y efecto uh -huh. si no se sumaran pues entonces, ¿cuál evolución para qué estamos aquí? no tiene ningún sentido uh -huh, uh -huh. o sea, estamos en este caos, evidentemente en una época de mucho caos, de derrumbe, porque hay están, se están derrumbando las viejas estructuras, las estructuras obsoletas, el sistema que ya no funcionaba, que ya no okay. funciona y eso evidentemente más allá como tú dices es, eh, a, a lo mejor te, te puedes alzar como el águila y, y pero pero finalmente es algo que trae eh, que puede traer, que, es, que es caótico y eso es lo que hay que también aprender a, a estar parados en, en, en medio del caos sin que no sin que nos nos, nos afecte al grado de, de, de estar en un estado de sufrimiento sino entendiendo como bien dices que el caos también pasará entonces eh, eh, pero sí evidentemente no no tampoco podemos decir que hay que la, o sea lo vamos a pasar no es una época así de, de no es una época de, de transformación y, y la transformación cuesta no y, y pero el, pero el fruto que va a traer es, es, es, es mucho más grande que el miedo que nos puede nos puede estar causando y como tú dices cuál es la pérdida plenitud no o sea, ¿qué vas a perder? No, Más bien, ¿qué vas a ganar? Exacto. Y entonces, entre más entregues, más ganas. Esto es, es, es, es un año de, de abrir las alas, de, de alzarse, de reclamar, de, de, de reclamar realmente libre del río y de elegir, de elegir con plena conciencia. ¿Qué quiero crear en mi vida? ¿Qué quiero manifestar? Uh -huh. y, y a medida que uno elige, entonces, pues vas cambiando tu realidad porque si no, entonces, ¿cuál es el objetivo de, de estar aquí? el objetivo de encarnar y cuando eh, la mayoría gente de ok ya recuperamos, o sea reclamas tu vida pero para qué quiero reclamar la vida pues para ser creador y ese es el desafío acaso no venimos a eso a crear pues son los sueños todo el mundo dice y esto es algo que eh, se habla la numerología en la matriz de la numerología, el, el quinto número es la misión del alma. O sea, como uno pregunta, ¿quién soy y a qué vine? Bueno, ya sabes a qué veniste. En la numerología lo puedes saber, ¿a qué veniste? ¿Cuál es tu misión del alma? Pero y luego, ¿cuándo la vas a vivir? ¿En qué momento? Claro. ¿Qué es la, lo que veniste a crear y a manifestar? Entonces, eh, pues no sé, es, es, es como una necedad de, de, de la mente decir, bueno, ¿y por qué tendría que ser eh, y y inmediato, rápido, fácil? nadie dijo que tenía que ser como pastilla mágica o en algún momento sí va a ser así pero es, es, es la posibilidad de ya no ser un borrego de ya no estar reaccionando a las creaciones de otros y entonces tomar conciencia de bueno yo qué creo qué voy a crear en mi realidad y entonces pues ese es el gran desafío de este de año estar reaccionando ante las creaciones de mi consciente colectivo o asumirte como un creador consciente y entonces estar creando tu realidad. Digo, pues estás en una o estás en la otra. Uh -huh. Van a existir, pero tú eliges dónde vas a estar, dónde vas a estar, en, en cuál va a ser tu, tu percepción de la realidad. Uh -huh. Y ese es el, el gran reto, hacernos responsables de nuestras creaciones, dejar de ser víctimas, dejar de estar echando culpas, y entender la ley de causa y efecto, porque desde la ley de causa y efecto nada ocurre al azar. Lo que está ocurriendo ahorita son efectos de la humanidad, de siglos. Y todo en algún momento nos regresa. no ya nos regresó ahorita, es más, las consecuencias de ahorita vienen desde la Atlántida. No, ni siquiera son de ahorita, son repeticiones más mucha de la ciencia que hay ahorita, por ejemplo, como la manipulación genética ya se hace en la Atlántida. Entonces, estamos repitiendo muchas cosas la humanidad cíclicamente repite cosas. Para quien no entienda qué está pasando ahorita, yo les recomiendo tomar un libro de historia y leer la historia de la humanidad. entonces Si lees los últimos cuatro mil años, pues dices, ah, claro, era lógico que esto pasara. Se vuelven a repetir los mismos patrones de la humanidad, son patrones cíclicos, como la numerología, son patrones, es una forma de entender los patrones. Y entonces, eh, ¿Cuándo vamos a cambiar esos patrones? ¿En qué momento los vamos a modificar con conciencia? Y es, Este es un año de modificar patrones que se han repetido por siglos y es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y a qué nos ha llegado lo mismo, cómo está la humanidad, la vida, pues no está muy bien que digamos, entonces como para qué seguir repitiendo lo que no sirve, ah. lo que no nos ayuda, entonces pues sí, es un año eh, de mucha introspección, de mucha... de, de tomar conciencia, pero de llevar esa conciencia a la práctica. Ya se acabó el tiempo de meditación y de reflexión. Ahora la exigencia es llevarlo al plano físico, ser congruentes. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Y este es el año en el que se cumple ese precepto metafísico de, de manifestarlo afuera. Entonces, en lo individual y en lo colectivo, qué vamos a elegir manifestar, cada uno debe de, de, de pensar esto, de, de analizarlo, de sentirlo y de elegirlo conscientemente. Claro, claro. Ahora, eh, en este sentido, de eh, al final de cuentas, el miedo es una herramienta, es, es, es una emoción, evidentemente, pero también es una herramienta que utiliza el sistema, ¿no?, para para mantener eh, su, su status quo. y Entonces, ¿qué hacer con el miedo que ha estado muy, muy presente? En, y hoy, que con la cuarta, la quinta, la quién sabe qué número de ola del, del coronavirus, vuelve, ¿no? Otra vez el miedo y, y qué me va a pasar, y qué va a pasar con mi trabajo y con el mundo y con todo. Entonces, ¿qué hacer con, con ese, ese, ese esquema de miedo, que, que es un, un, un programa que nos han insertado de control? Pues eso, en primer lugar, verlo así, si es un programa, pues así como corres el antivirus en la computadora y adiós virus, pues es un programa y entonces se puede desprogramar, ¿cierto? Sí. Si lo vemos como un programa, porque lo es, que son las creencias, son, son son programas insertados, que se repiten transgeneracionalmente inconscientes, que se repiten colectivamente, y cuál es el método ¿Cuál es eh, la verdadera? ¿Va a poner la conciencia? Tomar conciencia. Entonces, eh, la verdad frente a la creencia. ¿Esta es una creencia o es una verdad? Ok, y, claro. Pues, ahí, pues tú dejas de repetirlo, entonces y, el, eh, y entonces eh, ya no sumas a eso, porque finalmente eh, la, la emoción, las emociones y los pensamientos son energía, y son una frecuencia vibracional y eh, para la metafísica pues solo hay de dos sopas, o estás en miedo o estás inconsciente no hay otra opción, entonces ¿para qué te ayuda el miedo si no es un miedo instintivo de supervivencia? pues son miedos mentales y, y creados, imaginados son miedos emocionales, entonces realmente no está pasando, entonces ¿cuál es el, el, el cuál, ¿qué es el gran maestro del miedo? ¡ah, wow! te va a llevar al dominio de tu cuerpo mental, bienvenido a tu cuerpo mental y a tus pensamientos te va a llevar al dominio de tu cuerpo emocional, te va a llevar al dominio de tu cuerpo energético y finalmente al dominio de tu cuerpo físico, porque con mucho miedo te, lleva, te llevas al estrés y luego te enfermas porque bajas tu vibración. Además está comprobado que el sistema inmunológico es cuando vibras bajo. Entonces, ¿qué es el gran maestro del miedo? pues es todo aquello que desconoces de ti, todo aquello que está corriendo en automático, una vez que reclamas el dominio, y es mi mente, y en mi mente habitan los pensamientos que yo elijo, este es mi cuerpo emocional, y yo elijo qué emociones voy a tener, yo elijo cómo voy a vibrar, yo elijo el estado de mi cuerpo, si está tenso, pues lo relajo, yo elijo si tener mi cuerpo nutrido, relajado, armónico, entonces ganas esa maestría y eso es el, eso es la maestría en plano físico. Ajá, el alma está encarnada en cuerpo físico. Entonces, dice el antiguo dicho, no somos, eh, no somos eh, un cuerpo físico que tiene un alma, no. Somos un alma que está en un cuerpo físico, un alma que encarnó. Entonces, el alma viene aquí a ganar dominio sobre el plano físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo energético y cuerpo físico entonces finalmente la luz y la luz, la luz la realidad, también porque el miedo te ayuda a tomar conciencia pues, de todas esas cuerpos que tenemos en nuestra mente en nuestras emociones, en nuestra energía y finalmente te vuelves un ser completo y dejas de buscarte porque te encuentras y ganas dominio sobre ti mismo y entonces quien no domina esos cuatro cuerpos no puede ser un creador <risa> reacciona pero no crea entonces todo nos lleva finalmente a la conciencia todo, todo fuma, todo nos lleva a la conciencia. ¿Y qué podemos hacer frente al miedo? Pues no es mi tormenta y me elevo como el águila encima de esa tormenta porque no es mi tormenta. Ahí está la nube, sí, está, está la nube. Eh, ¿No? O sea, ¿eso qué significa? Pues me apago a las noticias negativas, dejo de leer memes negativos, dejo de replicar cadenas negativas, porque entonces tú, ¿qué estás promoviendo? ¿El miedo o la conciencia? Ajá. Entonces porque los pensamientos estamos, nosotros somos como, como torres de radio de sonido, todo el tiempo estamos irradiando nuestros pensamientos, nuestras emociones y cuando tomas conciencia de eso que la, el miedo es una frecuencia vibracional que vibra abajo y, y si tú vibras alto el miedo no te alcanza no te impregna, ahí está pero no te afecta porque son frecuencias dimensionales eso en algún momento uno lo comprende y dices pues sí si miedo afuera, está lloviendo afuera, pero ¿qué crees? Yo estoy dentro de mi casa y si la lluvia no me cae. Sí, <risa> claro, claro, claro, claro. claro, Y, y entender eso es, es un. Es, vaya que es difícil, ¿no? Oye, Ana Yatsin, eh, ahora eh, tú dices que hablas del libre albedrío y, y que, bueno, pues finalmente si somos seres conscientes, somos seres que tienen la capacidad de decidir. Y pues también tenemos la capacidad de decidir permanecer dormidos exacto y es la elección del alma si el alma no quiere despertar bueno pues va a tener que volver a la rueda de la reencarnación al samsara y en la siguiente vida pues lo intentará de nuevo pero le va a costar más porque viene arrastrando todos los errores el caos y la inconsciencia de esta vida que pues, si lo volteamos a ver pues es lo que ya está pasando en este momento y ya las almas están arrastrando muchísimas vidas de inconsciencia entonces, pues es eh, para que lo comprende, pues es dedicar la vida a despertar, porque traemos muchísimas cosas arrastrando de, de otras ¿Vale? de otras encarnaciones. Y quien no quiera creerlo o entenderlo, pues con esta vida en casa es suficiente, pues dedícate a resolver y arreglar tu vida, ¿verdad? porque es bastante caótica, está bastante desordenada ni siquiera has ganado, por ejemplo, el dominio de tu cuerpo físico, fíjate, tu cuerpo, estás en toda la vida y no tienes control sobre tu mente, diálogo mental, control emocional y arre emocional. Este, tu cuerpo físico, no has ganado control, dominio sobre tu cuerpo físico, entonces, pues esta vida sería suficiente para, para ganar ese dominio, ¿no? <risa> pues parecería, pero la verdad es que, pero, bueno, al final, bueno, como está esa opción, de no despertar y de y de mejor quedarte en, en donde estás por, por miedo, por por no puedo, por el sistema es más grande que yo, esta idea de... Es que no, yo no puedo contra todo esto, ¿no? Soy soy muy poca cosa como para, ah. ¿no? Cuando lo, la... Bueno, y ahorita nada más me gustaría que nos dijera rapidísimo, para los que no conocen de numerología ni ni de, las, de la conciencia que encierra cada número, un poquito nada más... En breve, en breve, qué, qué conciencia encierra, eh, por ejemplo, bueno, los números, ¿no? Los de, que, que, ¿Cómo los tomamos? ¿Del 1 al, al, al 11 y continúa? Sí, claro, ¿no? del, del 0 al 11. Ah. todas las frecuencias básicas que se pueden manifestar en este plano. Ok. Empezando por el 0, que en bueno, este estamos viviendo, que es el, el vaciarse, el vacío, o el punto 0, neutro, el, el, la famosa vacuidad de la cual hablan sabiamente los budistas o los metafísicos, entrar en el punto cero, la vacuidad. Porque si no te vacías no puedes iniciar y el uno es iniciar, el uno es el pionero, el que abre, el inicio, el uno, la unidad. Después del uno pues viene el dos, porque la unidad se manifiesta en polaridad, femenino sí. masculino, luz, oscuridad, espiritualidad, plano material. Entonces después en esencia viene el 3 que es el 3, la integración ya que, ya que conociste la dualidad te integras y por eso las pirámides son las estructuras más estables a nivel universal porque integran eh, están los tres vértices y el de arriba es la integración, la alquimia o sea subirte <ríe> subirte de nivel y ver desde arriba la dualidad, porque la dualidad no desaparece en cambio de posición eres tú Ahí sigue sol y ahí sigue la luna, pero quien cambia de posición eres tú y te elevas por encima claro. de la dualidad. que lo es, lo es que... la luna, de la dualidad, de es, la polaridad. Y es lo que decías de la percepción, ¿no? Así es. Cuando cuando Y es la esencia de la física cuántica. El, el, el, el observador crea la realidad. También la, el arte no entiende dónde está la belleza en el ojo del observador, no en el objeto el ojo oh, de los oráceps esto es bello ¿por qué? porque tú aprecias la belleza no está fuera tú le pones esa connotación claro, de belleza claro. entonces eso es el tres luego el cuatro cuatro patas cuatro extremidades es esa el plano físico es cuatro el apoyo una mesa tiene cuatro patas todos los, los eh, todos los animales tienen cuatro patas o sea los cuadrúpedos eh, cuatro patas o sea sostiene, es plano físico, entonces es el orden, la armonía en plano físico, el perfecto equilibrio es el cuadro, y en esencia pues viene el cinco, el cinco es el número de la humanidad, cinco dedos de la mano, <risa> entonces el, el famoso el vitruvio pues está extendido es una estrella sí, sí. con las cuatro extremidades y la cabeza que es que por cierto va a ser el símbolo de la escuela numerológica de Pitágoras el famoso pentagrama, de estrella de cinco puntos entonces el cinco siempre es el número de cambio, de evolución, de libertad de la humanidad después tenemos el seis que este año también tiene la frecuencia de seis, dos, dos, dos 6. Seis. sí seis es el, es el número del colectivo desde lo mínimo que es la familia los, hasta los más altos que son los clanes y quien llegue más alto va a llegar al 6, que es como colectivo la raza humana. Ajá, desde la familia hasta la raza humana. Esa eso va a ser una frecuencia planetaria este año 6 Entonces, es el número de los grupos. Y este año viene muy fuerte la energía del clan, del grupo. O sea, ¿a qué grupo pertenezco? Ajá, en sentido de pertenencia al grupo. O de ayudar a los grupos. De lo más mínimo hasta lo más alto, o sea, hasta la raza humana pues tenemos el siete, el siete es siete eh, colores del arco iris, la luz blanca se descompone en siete, tiene notas musicales, Re, mi, fa, sol, la, siete días de la semana, siete, el siete es la, la famosa frecuencia, siete chakras, <risa> tres arriba, tres abajo y el cuarto el corazón, o sea, siete es el, el número que condensa todo el conocimiento, la luz, se divide en siete frecuencias que es el conocimiento puro entonces es un número de conocimiento okay. y el número de las escuelas de sabiduría ancestralmente después tenemos el 8 el 8 si lo, si lo eliminamos, el es el infinito Ajá. después de que tienes el conocimiento y lo unificas pues entras al 8 que es fluyes y refluyes ya no estás en ninguna dualidad, solo te vuelves un flujo de energía, por eso el 8 representa la abundancia, porque es el eterno flujo de la energía, y la verdadera abundancia es cuando comprendes y entras a nivel de la energía. Del conocimiento pasas a la energía. Y después tenemos el 9, 9, 9 meses de gestación, 9 es el número de cierre de ciclos. <risa> Cierras ciclos totalmente, por eso el número de Estados Unidos de emergencia es 911, 9. Ayuda, asistencia y 11, maestría. La maestría de la ayuda es un número que es totalmente clave numerológica, ¿No? antigua. Okay. Entonces, el 9 es uno de los terapeutas, de los sanadores, de, de, de los que ayudan, todas las ayudas humanitarias. Esa es, es, es la esencia del 9: ayuda a la humanidad, ayudar al otro y cierre de ciclos. Después tenemos el 10, el 10 es eh, la manifestación Ajá, el 10 es el, el, el rey que elige y el rey más el merlín eso es la, en, en el tarot son esas dos frecuencias el rey, tú diriges tu reino y eh, eliges manifestar como el merlín, entonces el 10 es ese dominio es manifestar y entonces finalmente en esa frecuencia el 11 es la maestría pues cuando ya manifiestas alcanzas la maestría, que es claro. el once. Y también representa las puertas a través de las cuales cruzas, y es representa también el portal, el cruce de la iluminación, ¿ajá? El, el once. Uh -huh. realmente el 11 que es una puerta, está vigilada por el dragón, y el dragón no te deja cruzar si traes algo de dualidad. Entonces, eso es el 11 Y después de, de ahí, solo son números maestros, 22 ah. es el número que sigue, Sí. Para ver lo fuerte que es este año, no es 11, es 22. No <ríe> es 2011, es 2022. Entonces ya llegamos a la frecuencia del 22, o sea, como humanidad. Así que es, es, es, un ánimo, es un año muy expansivo de manifestación de la maestría, pero en plano físico, no en lo espiritual como era 11, personal, sino colectivo. ¿Qué vamos a hacer por la humanidad? ¿Qué claro. vamos a hacer por el planeta? Porque lo que yo haga es que me está impactando. ¿Me doy cuenta o no me doy cuenta? Pero si tú eres consciente, claro que te das cuenta. Entonces, todos los proyectos, todas las creaciones que impactan a la humanidad como evolución, vienen súper magnificadas, aceleradamente magnificadas, porque es un año de ayuda al colectivo, de evolución. Entonces, si lo que tú haces impacta a la humanidad o a la Tierra, a cualquier ser vivo, ese proyecto, ese negocio se va a magnificar porque es la energía de este año, el 22 del colectivo, y eh, bueno después pues ya viene 33, es 44, 55, esa es la escala de la energía, así que esto es un año de vibración muy alta, pero precisamente porque es una vibración muy alta, la luz es más alta, y entonces pues depende cuál sea tu posición cómo vas a ver la luz, si tú estás abajo pues la luz te ciega. Okay. Okay. O te alumbra el camino, si estás volando, dices, wow, puedo ver todo el panorama. Y entonces no lo no ves como algo al contrario, te ilumina todo, alcanzas a ver todo y tu vuelo es magnífico. Y entonces, cuando tú eres una águila y estás en esa conciencia, lo que cabe es la compasión. ¿Por qué sientes compasión? Porque comprendes que cada alma está eligiendo su realidad. Y si esa alma está eligiendo esa experiencia, ¿quién eres tú para venir a cambiarla?, y a decirle elija otra cosa aunque para ti o para esa persona parezca algo negativo está aprendiendo algo de este, claro. eso es la comprensión de vida vendría o sin compasión no puede ser entendida no y además está eligiendo lo que puede lo que su proceso le permite lo que hasta ah, dónde sí. ha llegado le permite entonces dices bueno pues es lo que puede no y entonces ahí viene un proceso de compasión Interesante Y bueno, como decía la maestra Karen Berg, eh, la maestra de Kabbalah, decía, cuando hay mucha luz es la misma cantidad porque estamos en, en, en un equilibrio y hay un balance eh, de oscuridad que se revela, o sea, la, la luz es la que se revela, pero la oscuridad que se ilumina, es lo que decías tú, puede ser mucho lo que veamos de oscuridad, pero porque se está se está iluminando por esta cantidad de luz. Y como decías, bueno, la, la, la es, es más bien una buena noticia que se si lo ven lo veamos y decidamos qué hacer con eso, ¿verdad? Y no, y no que siga actuando en automático. Es, eh, es magnífico si hay más, si prendes la luz de un gran castillo, el castillo estaba oscuro y si ahora todos los cuartos están iluminados, pues ahora puedes poner orden y puedes arreglar, y pues, puede sacar a las ratas sí exacto, y eso es la limpieza del interior del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo energético que antes no veíamos porque estábamos ciegos claro entonces, eh, entre más luz y más conciencia pues solamente puede ser algo bueno aunque, eh, bueno, pues cuando limpias un castillo de mil años que nadie ha entrado, claro. pues qué pasa cuando empiezas a limpiar pues hay una pulvadera al inicio y entonces pues eso es lo que interpretamos como caos, ay qué negativo. Pues sí, pero la polvadera cuánto va a durar, ya que limpias y sacas, ya quitando el polvo, quitando los muebles viejos, pues entonces ya el castillo va a estar bien y en orden. Y además es un proceso que a todos nos toca hacer, y por cierto, antes, antes nos tomaba años hacerlo, o varias vidas, y ahora incluso lo puedes hacer en muy pocos años, y cada vez más rápido porque hay más conciencia. Entonces, eh, los procesos que están iniciando las almas en este momento que están despertando a partir del año 2020 sus procesos van a ser muy rápidos y muy acelerados porque hay mucha más conciencia porque ya entramos en la masa crítica simplemente por eso, y eso solamente puede ser algo bueno, en lugar de que se tome vidas si y vidas santas, por ejemplo el proceso de iluminación tomaba dos, 234 años que eran tres encarnaciones así como lo hacían a nivel los budistas, sí. ahora Puede tomar 25 años alcanzar la iluminación. En este momento, en este momento estamos. Y dentro de unos años va a tomar 15 años, y dentro de unos años más 10. Y entonces vamos a llegar al, punto, al famoso punto cero, al zero point, en donde vamos a alcanzar esa masa crítica. Y de hecho, pues ahí estamos ya. Hasta o que es, eh, es todo, es todo. esto lo ve reflejado la, la tecnología. La tecnología sigue a la conciencia. Sí. Entonces. La tecnología antes cada 10 años eh, cada diez años bajaba sus costos a la mitad y ahora está sobre los 4 años. De 2021 a 2025 la tecnología va a duplicar su, su capacidad y va a disminuir a la mitad su, su costo. Y antes eso tomaba 10 años. Entonces la tecnología está reflejando la conciencia ya va sobre los 4 años. Lo mismo en el proceso de, de la y de la conciencia. Okay. Bueno, ahora sí que ojalá nuestra elección, porque como tú decías en la Atlántida había un nivel tecnológico y de desarrollo científico impresionante. Y miren que acabó. Ojalá nuestra elección hoy como humanidad sea distinta y eh, eh, podamos seguir un, un camino de evolución eh, hacia algo, hacia algo mejor. Eso es, eso, es, eso es lo que yo, que yo deseo. Yo creo que todos, ¿no? Pues sí. Ya tenemos ese ese conocimiento en el inconsciente colectivo está, en breve va a emerger con toda, el, el, el, con toda la tecnología que hay ahora eh, a nivel genético a nivel tecnológico ya va a, ya va a emerger y entonces vamos a recordar que es lo que hicimos mal antes bueno. y es, es, un, es muy absurdo porque la evolución siempre se repite pero se repite para que lo corrijas y estamos a punto de Empezar a corregir esos errores que traemos arrastrando, por cierto. Entonces, claro que se van a mostrar, pero por eso los tenemos que corregir, porque en nuestro inconsciente estaban ahí dormidos y volvemos a querer hacerlo mirar y ya el desastre. Aunque no nos acordemos, para los que nos acordamos, estamos muy conscientes de ello y entonces eh, hay que decidir cosas distintas. Y aunque es algo que la los latina no entiende, entonces es una cosa física cuántica, que además están todas las especies, no se requiere que toda la especie de esa raza lo entienda, claro. es una crítica la raíz cuadrada del 1%, que lo comprende, que toma una decisión distinto impacta a toda la especie, y ese es el potencial de la conciencia, entonces, a veces nos abrumamos y decimos, pero pues es que la mayoría, la mayoría no entiende, pero es que la mayoría está así, pero es que la mayoría está así, y así seguirán pero no importa porque la conciencia es exponencial y sí. es una masa crítica. Okay. Entonces, lo que importa es, eh, aunque sean pocos, entre eh, eh, más alto viven esos pocos, de ahí de reunirse con la manada, el, eso es, va a ser algo muy importante este año estar con la manada. Porque entonces, esa masa crítica se exponencia exponencial 10 mil millones más. Si estás tú solo, uh -huh. tú solo, okay impacta al colectivo, lo vean o no, lo sepan o no, lo sientan o no, impacta al colectivo y ese es pues, el, el gran impacto que si no lo comprendemos de esa forma, pues nunca va a salir en los medios, uh -huh. <ríe> nunca lo vamos a ver afuera, uh -huh. porque a ellos les va a impactar dentro de 10 o 15 años en sus vidas, en lo práctico, entonces estamos, si no entendemos que esta es una escuela y estamos en diferentes niveles evolutivos pues hay primaria, secundaria, prepa, entonces tú no le puedes ir a explicar a un niño de primaria cálculo diferencial, pues, porque no te va a entender, entonces por más que se lo quieras explicar, no, pero sí a, se lo puedes explicar a, a los de a, tercer año de preparatoria, eso sí te van a entender y, y es, es comprender eso, que es una gran escuela y no estamos en un mismo nivel vibracional, uh -huh. en el mismo nivel evolutivo tampoco. Uh -huh. entonces, por eso este año es que hay un muy importante a nivel colectivo en, eh, hablar el mismo idioma, estar por de tu manada, unirse eh, y sostener esta conciencia, en esta red de conciencia, sostenerla. Ok. Pues Andrea te agradezco muchísimo, ya se nos acabó el tiempo, pero, pero te agradezco mucho porque ha sido una plática muy interesante, que es que es, también no, nos lo han dicho en los comentarios. Te agradezco mucho, An Ana. sino, claro. ¿dónde te pueden encontrar para para eh, los, los talleres que impartes, etcétera, eh, uh -huh. para todos los que quieran contactarte? Mira, en Facebook eh, la página es Quantum Número Lodi, así okay. como suena, me uh -huh. pueden encontrar, en el celular es, eh, es 5536744957 y la clave Lada de México es más 52. Entonces, de cualquiera de esas dos formas, okay. me pueden encontrar eh, para, bueno, si quieren eh, su matriz numérica, para profundizar en el, en el entendimiento numérico personal, familiar, profesional, porque la numerología se puede aplicar en todas esas áreas, es, es una ciencia, es un entendimiento y bueno, pues yo le llamo autoconocimiento porque realmente no se trata de lo de afuera, sino así es: es. Eh, lo de uno. Mm -hmm. La numerología también se aplica para el autoconocimiento. Y entre más autoconocimiento tengamos, más podemos eh, comprender quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, ustedes saben, justamente en este sentido, que estoy haciendo lectura de carta astrológica y es muy similar a lo que plantea la numerología. Es una herramienta de, auto, de, de autoconocimiento que vaya, que las necesitamos cualquiera que, de, de, que, que elijamos. Es muy importante regresar a nosotros, regresar a ver quiénes somos, regresar a ver qué queremos y regresar a ver qué mecanismos actúan en automático, qué programaciones actúan y, y, y lo que decíamos a lo largo de este programa. El día que las ves, puedes hacer algo con ellas, decidir qué hacer, con ellas. Entonces, bueno, si quieren también una carta, echenme un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Otra vez, Ana sí, te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. gracias. Y bueno, estaremos en contacto para todo lo que todos los proyectos que puedan surgir. Excelentísimo. Claro que sí, sí hay mucho que compartir en un aspecto Así es, así es. Te agradezco de nuevo. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y recorrer con nosotros el camino. Soy María busquen Búsquenos en Facebook, donde has visto esta transmisión en vivo. En Camino Amarillo, igual en nuestro canal de YouTube, dale eh, like a los videos, dale campanita para que te avise cuando entremos en vivo, Camino Amarillo también, nuestra página web caminoamarillo.net. Pues no me queda más que despedirme, agradecerles de nueva cuenta y desearles muy buenas noches, nos vemos y nos escuchamos la semana que entra. Gracias.